Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y el día de hoy con la intención de poder abordar junto con ustedes eh, un acontecimiento que en días pasados eh, ocupó y sigue hoy ocupando eh, espacios muy importantes dentro de la opinión pública. Y me refiero precisamente a la muerte, al asesinato brutal producto del abuso policial y del uso desmedido de la fuerza pública del que fue víctima el afroamericano George Floyd. Esta situación pues, ha generado indudablemente una gran cantidad de movilizaciones, de manifestaciones, de repudio y de rechazo a una situación que no puede ni debe tolerarse en ninguna parte del mundo por cualquier motivo que hubiera sido eh, el arresto la detención de esta persona, nada, absolutamente nada puede justificar ese uso de, de brutal de la fuerza eh, que atentó contra su vida y que además de ser eh, una violación flagrante a los derechos humanos, pues también es un caso de absoluta discriminación y racismo que in, indudablemente pues, ha despertado la indignación el enojo, la rabia de muchas personas. Pero lo que me duele mucho es eh, darnos cuenta de que este tipo de situaciones no solamente se dan en países donde hay una gran diversidad étnica y racial. Lamentablemente México también es un país donde de manera eh, soterrada, donde de manera silenciosa se practica de manera común la discriminación y el racismo. Y no necesariamente contra personas que forman parte de alguna etnia eh, distinta. Simplemente el color de piel, por tener la piel más morena, por tener rasgos, eh, indígenas, por eh, una condición, una situación socioeconómica o sociocultural, hay mucha gente que sufre de discriminación y de violencia en nuestro país. Y si a esto le añadimos eh, los acontecimientos... Que de los que nos hemos dado cuenta también eh, la semana pasada, en donde eh, nos enteramos que víctima del abuso policial, del exceso de la fuerza, de una brutalidad semejante a la que fue víctima eh, George Floyd, también perdió la vida un jalisciense, un mexicano, eh, en el municipio de Iztahuacán de Los Membrillos, eh, y me refiero a Giovanni López, pues esto nos debe de llamar a reflexionar y a, y a eh, hacer un llamado a través de la protesta, a través de la inconformidad y a través del reclamo a las autoridades para exigir que sea respetada la vida humana, pero sobre todo que sean respetados los derechos de toda persona. Ni un delito es eh, acreedor ni puede justificar la violencia y la brutalidad con la que se trata a cualquier persona en este sentido pues es indudable que debe haber una investigación se debe sancionar con todo el rigor de la ley a los responsables y debe haber absoluta absoluta imparcialidad en una investigación que es importante que llegue hasta el fondo, no se le va a poder devolver la vida ni a George Floyd ni tampoco a Giovanni López pero lo que sí se puede es evitar que este tipo de eh, acciones y de abusos de poder sigan cobrando vidas de personas que deberían estar sujetas, en todo caso, a un debido proceso y a tener una, eh, pues una defensa que les permita eh, salir eh, adelante argumentando sus eh, motivos. Y en ese sentido, pues eh, también quiero hacer una reflexión con ustedes, amigas y amigos, porque la violencia no se puede combatir con violencia. Es muy adecuado, es muy correcto y es muy respetable que nos podamos manifestar y que podamos eh, salir a la calle a exigir lo que, el respeto que merecemos. Pero esto lo debemos hacer en un marco siempre de civilidad y de respeto hacia los demás no violentando el orden social. Y justamente eso es a lo que quiero invitarlos a todos ustedes, a que estas manifestaciones de repudio, de rechazo y de reclamo por el exceso de poder, por el abuso de la fuerza pública, no se conviertan en una razón para descomponer más el orden social en donde hoy eh, estamos y debemos estar conviviendo. Ya tenemos encima una situación muy complicada por la pandemia, ya tenemos encima una situación muy complicada por las consecuencias económicas que está generando esta pandemia y es importante que no generemos eh, un, ambi un ambiente de mayor eh, polarización y de mayor división en la sociedad y que lo hagamos cuando así lo decidan. Así lo decidamos cada quien, salir a manifestarnos de manera respetuosa y de manera ordenada, exigiendo en todo momento que se cumpla la ley y que se respete, que se respete la integridad de las personas. Muchísimas gracias por su atención.